Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy es un día un poco especial, está comenzando la primavera, comienza la temporada de carreras 2015 y vamos a poner fin a esta primera temporada de estos videotutoriales de dinámica de coches de inercia para transformarnos un poco de ingenieros a pilotos. Esperemos que sea una temporada apasionante y para otoño, cuando se terminen las carreras, pues volveremos a retomar estos videotutoriales con todo lo que nos queda, que es mucho. Veremos eh, todos los capítulos de dirección, en el cual veremos pues, las cremalleras, los sistemas digamos por violetas tipo CAR, eh, todos los que es el ratio de dirección, el bump steer, la relación entre la dirección y la suspensión, la geometría de Ackerman, que es la que hace que las ruedas interiores giren más que las exteriores, qué ventajas o inconvenientes tiene. Luego dedicaremos unos capítulos a todo el tema de la frenada, pues, eh, desde las directrices básicas de un sistema de frenos, lo que es el reparto de frenos, eh, las diferencias entre pinzas fijas y flotantes, los distintos materiales que podemos emplear. Posteriormente comenzaremos ya con los capítulos dedicados al chasis. Eh, ya que tenemos los puntos de anclaje de las suspensiones, tenemos claro el sistema de dirección que queremos emplear, podemos empezar a construir el chasis, tanto en un sistema tradicional de tubos como en un sistema monocasco. Eh, vamos a empezar un poco a configurar las, la construcción básica de un chasis, hablando de lo que es la rigidez torsional y de los parámetros importantes que tiene que tener un, un chasis. Luego dedicaremos unos capítulos a la aerodinámica. En nuestro caso es muy importante la reducción de la resistencia aerodinámica. Veremos unos principios muy básicos eh, sobre cómo reducir el área frontal, cómo reducir el coeficiente de penetración aerodinámica. También la influencia de la, de la sustentación o de la carga aerodinámica en nuestro caso, que generalmente nos interesa evitar esta sustentación que a altas velocidades es molesta. También, por ejemplo, el efecto de los vientos cruzados, que muchas veces no se tiene en cuenta y es, y es muy importante a la hora de lograr estabilidad a, a alta velocidad. Todo lo veremos desde un punto de vista práctico de un aficionado que no contamos con túneles de viento y veremos qué podemos hacer a nivel aficionado para mejorar y hacer comprobaciones de la aerodinámica de nuestro vehículo. Luego tendremos unos capítulos dedicados a la seguridad, que es muy importante. Todos los mmm, sistemas tanto activos como pasivos de seguridad que tenemos que incorporar en nuestro vehículo, en, nuestro, en las protecciones que nosotros llevamos, cómo diseñar un vehículo de cara a un impacto cómo proteger la célula donde nosotros vamos metidos y cómo debemos de, eh, utilizar algunos elementos sacrificables pensando que van a romper para absorber parte de la energía para proteger al, al ocupante. Y por último, veremos una serie de capítulos dedicados a la bibliografía vamos a hacer un resumen de la mucha bibliografía técnica que hay, pues un poco los, los libros más destacados en cada uno de los apartados para aquellos que quieran profundizar, tanto un poco en una visión general de la dinámica de los coches de competición, como que los que quieran profundizar a fondo, pues en algún aspecto de aerodinámica, de suspensiones, de frenos, etc. Bueno, pues nada, que tengamos todos una buena temporada de carreras, a disfrutar mucho Cuesta abajo y nos vemos en otoño.